Soy Armando Constantino y director de Inta San Pedro y hoy vinimos a Expoagro, en este momento estamos en el stand de Inta San Pedro, en el predio del municipio de San Pedro. Eh, y estamos como respuesta a una invitación del municipio, del propio intendente que dijo en el stand del municipio de San Pedro tiene que estar Inta. Y aquí estamos. Además coincidiendo con ello eh, hubo una charla, se está desarrollando una jornada muy interesante que la organizó el INTA eh, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y con el Ministerio del Interior donde se están tratando las problemáticas del medio ambiente en los municipios o sea, en esa interacción que tenemos que tener eh, tan como institutos del Estado Nacional con los eh, organismos que se encargan de la gestión es decir, nosotros, es en la conjunción de eh, la gestión del conocimiento aplicada en los territorios con aquellos que eh, tienen que realizar la gestión.